Lo bueno es que. Ya son ya las 11 de la mañana. Arrancas. Como todos los sábados estamos aquí en la parte de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, abierta al público, para que eh, se, sea testigo el público de nuestra sesión en, la, en el Facebook Live. Hoy, 12 de junio del 2021, vamos a dedicar la sesión a hacer un recuento de las diversas elecciones que hubo el 6 de junio, que son la elección del Ayuntamiento de Guanajuato de los diputados del Estado de Guanajuato, y de las diputaciones federales para el gobierno federal. Tuvimos este, diferentes resultados, y, y en un apretado resumen, voy a, a, a adelantarme a mis compañeros que van a dar el desglose, para decir que pues ganó el Partido Acción Nacional a nivel municipal que a nivel estatal en el orden estatal sí hay una mayoría del Partido Acción Nacional y en el nivel federal no hay ninguna mayoría solo, digo no ninguna mayoría sino solo minorías eh, este así que ese es en principio el, el resultado el, el resultado de la elección este vamos a darle la palabra a Javier este para que nos haga favor de pues de empezar si quieres como quieras ¿eh? de, de, del ayuntamiento o de la federación y en medio dejamos este, los, la, el asunto de los diputados. Perfecto. O sea, una explicación eh, muy rápida de lo que pasó eh, del 6 de junio en adelante. Sí. Y cómo impactó a nivel eh, federal, en diputados federales, sí. en gobernadores, en ayuntamientos, y en la Ciudad de México. Eh, Me voy a permitir eh, hacer una pequeña presentación para ver eh, a raíz de la resultante sí. de estas elecciones cómo quedó configurado lo que sería el ayuntamiento de Guanajuato Capital para 2021-2023. Sí. Aquí tenemos que, obviamente, como señalaba atinadamente el señor coordinador Pangana en Guanajuato. Mario Alejandro Navarro Saldaña eh, queda como presidente en calidad de reelección eh, de los síndicos tenemos a Marta Isabel Delgado Zárate como síndico uno, Rodríguez Martínez Nieto como síndico Rodrigo uno, perdón, Rodrigo Martínez Nieto como síndico número dos sí. La regidurías eh, Mariel Padilla Rangel como sí. uno, Carlos Chávez Valdés en reelección eh, Cecilia Pons Covarrubias en reelección, Víctor de Jesús Chávez Hernández, que era presidente del, del PAN local, eh, Ana Cecilia González de Silva, contadora, Universidad Iberoamericana, Marco Antonio Campos Briones, eh, que era director de política social, o de desarrollo social, Paloma Robles Lacayo, bioquímica, con maestría en artes, Patricia eh, Preciado Puga, es colaboradora en la época de Castro Cerrillo, Ángel Ernesto Araujo Betanzos, quien es, era director también jurídico en la época de Castro Cerrillo, Liliana Preciado Zárate, que era la expresidenta de la asociación de hoteleros, Estefany Porras Barajas, eh, y eh, Celia Carolina Valdés Beltrán quien era asistente de un regidor aguayo. Este, digamos que en términos generales, sí. eh, el PAN en el municipio eh, de las 15 posiciones eh, toma 8 el PRI toma dos, eh, eh, Morena toma 2 aquí eh, Movimiento Ciudadano nada más es una. hacemos la corrección y eh, el 49.11 por ciento lo ganó el PAN 13.66 el PRI 14.45 Morena 5.06 fuerza fuerza eh, por México y Movimiento eh, Ciudadano 7.41 por ciento no faltarían aquí las votaciones correspondientes al Partido Verde Ecologista, al Partido del Trabajo, aquellos que no figuraron en esta eh, proporción. ¿no? Ahora, dando una semblanza, eh, digamos, de cada uno de ellos, eh, predomina en seis de los elementos panistas eh, una formación eh, universitaria privada e inclusive con ciertos niveles académicos de relevancia. Eh, muchos conectados a la Universidad de Nahuac, eh, conectados al Opus Dei, fundamentalmente, que sería el IPADE, la Universidad de Nahuac, eh, egresados del Tecnológico de Monterrey, eh, inclusive del ITAM, y, eh, y nada más un regidor, aparentemente no tiene el nivel de licenciatura. Luego tenemos a Paloma Robles Lacayo, bioquímica con una maestría con experiencia en museografía en la parte del municipio. Patricia eh, Preciado Puga, quien fue directora de política social, y la parte del, del director jurídico en la época de Castro Cerrillo, Ángel Ernesto Araujo Betanzos, Lilia Preciado, Estefany Porras, y Celia Carolina <coughs> Beltrán Ok. Ahora, ¿Qué planteamientos como partido eh, se hicieron los que están vigentes actualmente en el ayuntamiento? Por parte del PAN, señalaban que la pandemia se estaba solucionando, que quieren una ciudad tranquila con oportunidades de empleo, apoyar a la economía guanajuatense con entrega de calentadores, incremento de la obra pública en el sur de la ciudad, incremento de, obras por, eh, eh, de empleos por obras, aparentemente una sistematización en un gobierno abierto, atendiendo a redes sociales, todo automatizado en servicios y trámites en línea, y obviamente conservar el patrimonio cultural de la humanidad, otorgado por la UNESCO. En cuanto a medio ambiente, eh, nos hablan de la creación de un parque ecológico de 200 hectáreas eh, protegidas, y obviamente la creación de una policía ambiental, ¿no? En cuanto a la parte de seguridad, proponen eh, una policía rural en las 103 eh, comunidades, una policía de género, inteligencia policíaca, eh, cursos de violencia de género, o sea, capacitación, y se requieren equipo de seguridad 310 elementos y contratar 100 más, o sea, 410 elementos y un sistema de tecnología denominado sistema guardián. Eh, supuestamente crean crear y fortalecer la red de, de comités vecinales luminarias de LED en todo el municipio y que eh, se recorra la calle con tranquilidad ¿no? Justifica el accionar eh, de la falta de recursos por las reducciones de las participaciones de aportaciones federales en cuanto a los fondos mineros, a los fondos de ciudades eh, pa, eh, patrimonio y al seguro popular ¿no? Eh, no esperemos que sea una justificación para pedir deuda, ¿no? Eh, esto me queda un poco, no logro identificar dónde es, un parque ecológico de 200 hectáreas, ok. Dos integrantes del PRI, si efectivamente hay homogeneidad en el partido, es el planteamiento que hizo el PRI. Él señala como diagnóstico una crisis económica, una pérdida de empleo, y que se requiere un presupuesto racional para activar la economía no al endeudamiento público, no solicitar imprésitos eh, disminuir eh, los cobros tan arbitrarios que ha hecho esta administración en términos de ley de ingresos en cuanto a medio ambiente una crítica sin propuesta que el candidato del PAN eh, quiera hacer un campo de golf eh, familiar ¿no? es un señalamiento en cuanto a inseguridad eh, dice que los ciudadanos eh, llegan más temprano a sus casas pre, eh, producto de la inseguridad y aparte el efecto pandémico. Eh, hay mucho temor en las comunidades, hay fosas clandestinas, es necesario apoyar a los desprotegidos, fortalecer la salud, servicios públicos municipales y respetar tradiciones y la parte cultural. Y nos habla de un Guanajuato limpio. También cuidar el patrimonio natural y natural, eh, digo cultural y natural, ordenar el centro histórico, eh, seguir con el plan de ordenamiento ecológico territorial, y no señala que de los 194 mil 500 eh, habitantes que tiene la capital, hay que eh, ver en las políticas hacia todos, ¿no? Morena señala que hay una paralización de la actividad económica y turística. En el caso de la minería, 318 mil hectáreas concesionadas a compañías nacionales e internacionales y reactivar eh, la parte de los pueblos mineros. no Gestionar recursos eh, para proyectos productivos en el municipio, no nos dice cómo. Construcción y obra pública municipal. Problemas de basura, desastre y obsolescencia en el tiradero municipal. Evaluación sobre resultados sobre los diversos policías, aumento de los valores castatrales en pandemia, urge revisar la ley de ingresos, apoyar a comunidades de los pueblos mineros, violencia intrafamiliar, un fenómeno eh, y robo casa, habitación y narco menudeo, y necesario incorporar nuevos proveedores, empresas, clientes para activar la actividad eh, económica, ¿no? Movimiento ciudadano se dice que a los puertos, a los comercios fijos y semifijos, hubo, eh, no se los apoyó con condonación de, de, de impuestos. El predial sube 500% para que el municipio tenga más recursos. No hay que hacer gastos innecesarios y contraloría ciudadana. Homologación salarial en la parte, digamos, de los eh, policías, más capacitación eh, y equipamiento. Seguridad pública, sin salud no se puede hacer nada. Activar la parte de actividad deportiva, regularización de predios, eh, un diagnóstico cultural que es necesario hacerlo, involucrar a los expertos de colegios. ¿no? Y por último, eh, eh, Fuerza por México, señalaba en toda su campaña que hay aviadores en la presidencia, yo creo que los va a empezar a buscar, alto desempleo. Eh, policías capacitados en, en derechos humanos, inseguridad ha desatado violencia, robos, eh, dolosos, etcétera, ¿no? Hay que favorecer a los desprotegidos, malos gobiernos han secuestrado el patrimonio natural y, y cultural, explorar el ecoturismo, promover el turismo, e impulsar las comunidades del Cubo y Santa Rosa. Digamos que tengo más información. Sí, hey, no. Eh, te quería comentar algo, algo antes de que pases. Que, que eso es que, que esto que acabas de mencionar son las propuestas de campaña de los ayuntamientos. Pero ganó el PAN. Ganó el PAN y el PAN es el que tiene una agenda que habría que cruzarla con todos los demás eh, partidos eh, para ver eh, eh, en una matriz donde, en, en qué aspectos no va a haber problema porque ya esté considerado en otro partido la propuesta del PAN que se supone que es la que, que va a impulsar eh, eh, el presidente va a estar impulsando la propuesta del PAN y, y, y, y habrá que ver cuáles eh, en qué temas hay mayores coincidencias con los demás partidos y en cuáles pues, hay este, pues, una contradicción pero yo creo que sí hace falta una matriz porque aquí estamos viendo como eh, cuando nos lees de un partido, estamos viendo la propuesta de ese partido, pero la verdad es que ya no hay una, ya no hay 10 propuestas, hay una propuesta que puede ser apoyada o no por 10 partidos, por los otros nueve partidos, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo ves? No, no Muy bien, o sea, de hecho, este, es digamos una descripción sintética el planteamiento a lo que se comprometieron. Efectivamente, tiene razón. En el caso, por ejemplo, de inseguridad, ¿qué planteamientos tiene uno en relación al planteamiento del ganador? Claro. Que va a incrementar, eh, va a contratar más policías, sí. va a generar una policía, este, aparentemente rural, para atacar las 103 comunidades. Aquí, por ejemplo, el PRI nos habla de inseguridad, eh, temor en las comunidades, estaría correlacionado el planteamiento, pero sí tiene razón, es decir, es relevante ver qué, y qué van a respetar los propios partidos políticos, porque es el claro. planteamiento que en un momento dado hicieron los líderes en el proceso. Sí. Eh, no sé y, si... Y donde haya contradicción seguramente va, va a tener que buscar alianzas, el PAN, con, con otros eh, regidores, para poder lograr la agenda del PAN, porque porque no se va a trabajar para la agenda de los demás partidos, ¿no? Yo entiendo. De hecho, en cualquier votación, pues si tú ves, son mayoría, ¿no? Sí. O sea, simplemente habría que ver cada partido qué es lo que quiere subir. Por ejemplo, el, un, un, un planteamiento serio es que, que incrementó el predial 400 o 500%, que modificó la ley de ingresos en épocas de pandemia. Una irresponsabilidad sí. total, ¿no? Claro. Esto, digamos, serían básicamente eh, eh, lo previo. ¿Y cómo quedaron las elecciones? Sí. Ya vemos que, que obviamente, Israel Cabrera y el Verde desaparecen del municipio. Sí. El PT también desaparece. Eh, también el PES y el, el PEP. Y obviamente, Única y, y Redes posible. y redes. Y verdes exactamente. Redes. Y redes, redes. Y redes, redes. perdón, disculpame. Y en total eh, tuvo veintinueve mil noventa votos, que representó el 47.55 del total. Del padrón. Del padrón. Y el que se le acercó eh, un poco más fue Morena y el PRI, ¿no? nueve uh veintiuno -huh. sí. y quince punto veintiséis ¿no? Así es. Y eh, en el caso de las diputaciones locales, que también eh, eh, sacamos el tema, así es como queda compuesta por mayoría panista el Congreso de Guanajuato, eh, el total por bancada, ¿no? El PAN tiene 21 eh, diputados, Morena 8, el PRI 4, el Verde 2, Movimiento Ciudadano 2 y el PRD 1 mayoría en la congreso del estado y aquí obviamente del municipio pues queda eh, en el distrito 8 queda la la diputada Rionda Lilia Margarita Rionda Salas aquí también arrasaron con mayoría y vamos a ver cómo quedó la parte del congreso de la unión que repite eh, Romero Hicks en los municipios de Guanajuato, Ocampo, San Diego de la Unión y San Felipe. Aquí en la composición federal, eh, tenemos los máximos y los mínimos, Morena 40.77, en el caso del PAN 22.75, PRI 13.52, ¿no? y el verde ecologista, que realmente va a jugar el papel de péndulo o de negociador para dónde se va, este, realmente Morena tiene... yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo que cuando hablemos del Verde o del, del otro movimiento ciudadano, estemos hablando de las minor de, de la mayoría de Morena Morena no tiene minoría no tiene mayoría, tiene es la primera minoría en esto estoy de acuerdo, y se puede complementar no nada más con el Verde, con cualquier otro Exacto, claro, hasta compra. ahora se ha estado eh, coaligando con, con el verde, pero no ah, necesariamente en la siguiente este, legislatura, a menos bueno. porque todavía hay que ver si se van a conservar las alianzas que se dieron para, para la votación por parte de Morena y por, y por el otro lado por parte de, de los otros tres partidos, eh, PRIPAN PAN y PRD, si, si conservan eso. Post eh, elecciones, no, no sabemos. Lo que sí sabemos es que nadie tiene mayoría y que todos son minorías. Perfecto. Bueno, aquí tenemos a Romero Hicks, que repite en la elección, ya ha computado el 99.55 sí. y lleva una eh, un, un porcentaje de 44.2472% 72% de los sí. votos. Y eh, vamos a ver eh, posteriormente cómo quedaron los gobernadores. Claro. Obviamente eh, el Pacífico, eh, las Bajas, eh, Sinaloa, inclusive Sonora, Zacatecas, pues se pintó de, de morena, igual que Michoacán, igual que Colima, igual que Guerrero, e inclusive Tlaxcala. Querétaro, pues lo conserva el pan con el 53%, Chihuahua. 42% en alianza eh, para el PAN-PRD y en el caso de Nuevo León, pues el 37%, ¿no? Y en San Luis Potosí en alianza, el verde con el PRD, 35%, ¿no? Sí. Ese fue, digamos, el resultado eh, de las elecciones para gobernador. Muy bien. Luego, otro evento que se nos dio fue cómo quedó la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues, obviamente ya se divide, ya no es mayoría eh, morena en, el, en su bastión. Esto también es significativo, aunque hay dos contradicciones. Gana en gobernaturas y pierde en diputaciones, ¿no? Hay que evaluar eh, eh. todos los escenarios, ¿no? Aquí, pues, obviamente Cuauhtémoc eh, le ganan a Padierma con 49.25%. Azcapozalco también lo gana el, el PAN PRI PRD, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, lo conserva el PAN, panista, Cuajimalpa Álvaro Obregón Magdalena Contreras Tlalpan, o sea, la mitad eh, del área metropolitana de la Ciudad de México corresponde a el PAN, ya no es mayoría morena, ok. Bueno, al PAN, PRI y PRD, a la alianza, ¿no? En coaliciones. Sí, las coaliciones, sí. Perfectamente explicado. Bueno, ese es el contexto de carácter general, en el cual el ayuntamiento, ya integrado con sus 15 participantes, este, pues va a generar las propuestas, ¿no? También hay que recordar que es importante correlacionarlo con el plan municipal. de México. 5 días de venta nocturna en mi Punto función pública. punto MX o llaman 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este... Bueno, después claro. de este comercial, este que también tenemos patrocinadores. Claro. Vamos, eh, ¿no? No sé, este hay muchas eh, eh, formas de abordar el problema, pero vamos un poco a más información, ¿no? Vámonos a los integrantes del ayuntamiento. Tenemos que el caso del presidente es un administrador de empresas en un instituto universitario del Prado. Luego, Marta Isabel Delgado, licenciada en pedagogía, eh, diplomado en ciencias políticas y administrativas, toma un programa en el IPADE, en un convenio, y ha sido regidora, tiene mucha experiencia partidista. Rodrigo Martínez Nieto, que es un licenciado en Administración Financiera en el Tecnológico de Monterrey, en Harvard Business School Ejecutive, un diploma de Administración de Negocios, maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Guanajuato, doctorado en Ciencias de Desarrollo Urbano, Humano, Universidad del Valle de Atemajac, consultoría privada y actualmente rector USF. Y Mariel Padilla tiene una licenciatura en mercadotecnia en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, antecedente secretaria del particular del presidente, Cecilia Pons, eh, Universidad de Anáhuac, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciatura en Economía, también la misma esquema eh, del IPADE, por aquí debe de estar. Aunque bueno, el IPADE también, la Universidad de Anáhuac viene siendo IPADE, ¿no? Viene siendo prácticamente el mismo enfoque y, ya, y tiene mucha experiencia es, en el gobierno del Estado, eh, en, en COFOSE, en la Secretaría Particular del Gobernador, en la Secretaría de Finanzas, etcétera, ¿no? Y Carlos Chávez, pues es ITESO e ITAM, ¿no? Es el, el, la, el, ara, el ala derecha educativa dentro eh, del ayuntamiento y su trayectoria, pues regidor 2018-2021. Y tenemos a Víctor Jesús de Chávez Hernández, que era el presidente municipal del PAN. Eh, tenemos registrado que tiene una lic licenciatura en informática administrativa en la Universidad de León y posgrado en la misma universidad. Y trayectoria, presidente del PAN, eh, Ana Cecilia González. Universidad Iberoamericana en despachos en la parte contable. Marco Antonio Campos, eh, preparatoria, experiencia laboral, director general de desarrollo social y humano del municipio. Paloma Robles Lacayo, ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de Celaya y maestra en artes por la Universidad de Guanajuato. Experiencia laboral, Secretaría de Salud, Universidad de Guanajuato. Director del Museo de Dieguiño y director del Museo de las Momias. Y hasta aquí me quedé porque los otros ya no los va a platicar este el, el, el licenciado Santibáñez. Bueno, la idea era como que dar un bosquejo genérico de información de todos y cada uno de los participantes en el ayuntamiento para el 2021-2023. Y ya viéndolos en la foto, pues ya señalamos que tenemos ubicados a eh, una formación IPADE, Formación tecnológico de Monterrey, Formación Harvard, eh, tenemos ITAM y sí. tenemos eh, ITESO, y tenemos también este, la parte de la náhuatl, ¿no? Y o los sea, demás, tenemos es, una formación universitaria. Tenemos una formación universitaria, exactamente sí. de de cierto nivel ideológico con cierta sí. calidad académica eh, y con cierta competitividad esperemos que se pongan de acuerdo para sacar al güey de la barranca luego sí. este eh, tenemos a en la parte digamos financiera eh, Ana Cecilia González de Silva de la Iberoamericana o sea hay eh, más del 80 eh, de los integrantes del PAN son formados en universidades privadas y tenemos eh, Morena con sus dos posiciones y Preciado, Patricia Preciado Puga, y yo aquí me quedaría para sus comentarios y que me pregunten cualquier otra información y la voy proyectando, ¿no? Sí. Bueno, este, adelante Carlos, abre tu micrófono, ¿no? Por favor. Sí, gracias. Eh, muy interesante todos los datos que, que, que nos aportó Javier. Eh, creo que hizo un relato muy completo. Pero me gustaría, este, no sé si puedas este, proyectar unas cosas que, que mandé, Memo. No te oigo. Está cerrado tu micrófono, Memo. Sí, ya. Ok. Este, Entonces, que creo que, que acabarían de darle una visión completa de todo esto a, a, la, a, la, a la información que dio Javier. Creo que puede ser muy, muy interesante. Eh, porque hay que ver el primer, S S menos. Pero aquí, hasta, aquí dice 20 y 21, ¿es correcto? No, es 18, es 2018 este es 2018. ¿verdad? Es 2018 y, 20, y 21. Okay. Bueno, aquí están los datos de la elección municipal. A ver, dejo, dejo todas las otras elecciones, nos concentramos en la elección municipal. Eh, de 2018 a, do, a 2021 el PAN tuvo 2000 mil votos más. Claro, también el padrón es un poco más grande. Eh, de 27 mil pasó a 29 mil. Aquí están los otros partidos. Llama la atención el Partido Verde Ecologista de México. Algo sucedió. Venía realmente en una carrera ascendente. Tuvo seis eh, mil y pico de votos la vez pasada y ahora se cae a menos de dos mil. Algo sucedió ahí. No sé si sea una cuestión artificiosa o qué haya sucedido, que haya tenido este este declive. Tan, tan pronunciado el Partido Verde Ecologista. Lo mismo pasa con el PT, eh, Movimiento Ciudadano al revés, llama la atención que pasa de los 1.115 votos y se va a los a, arriba de los 4.000. Morena, Morena, atención, eh, pues evidentemente hace una pésima campaña porque va de 13.000 votos baja a ocho mil votos, ocho mil quinientos votos. Esto deja con números, o sea, no son cuestiones subjetivas que uno piense o okay. que... Ahí está. O sea, el golpe a Morena en Guanajuato es bastante duro. Se va de 13.000 mil a ocho mil votos solamente. Entonces, este, esto para, para que se vea, sobre todo la percepción del partido eh, en estos momentos gobernante a nivel federal, desde el Ejecutivo Federal. Eh, nueva Alianza, pues hay, baja un poquito. El PES se desfonda. Redes sociales que van haciendo, pues no tiene casi votos, <tose> muy poquitos. Fuerza por México, de repente aparece con casi mil votos. Este... Es curioso, no sé si sea la potencia de su candidato, en fin, habría que ver también este, este tema. El PRI, pues para atrás. O sea, si alguien piensa que fue una buena campaña la del PRI, fue una campaña retadora, ahí están los números. Perdió, perdió este, votos en esta ocasión también el PRI. El PRD, pues también desfonde prácticamente total de cuatro mil 861, casi mil votos a 1.000 votos. Eh, luego hay las coaliciones y los candidatos no registrados, este, subieron de 50 a 294. Es una cosa que, que puede jugar en una elección en, en algún momento. Si todos los ciudadanos decidieran votar por un candidato no registrado y les ganara a los, las posiciones de más arriba, estarían mandando una señal muy interesante. O sea, no estamos de acuerdo con todo lo que hay. Nada más lo apunto. Pero lo más grave, aquí lo más grave es el asunto de la participación ciudadana. O sea, la participación ciudadana que fue del 50% en 2018, la tenemos en 41% en esta ocasión. Un abstencionismo del 58%. Los guanajuatenses no ah. salieron a votar. Digan lo que quieran. Los guanajuatenses, más de la mitad, casi el 60 no salió a votar. Entonces hay que tomar en cuenta este, esta situación. Es una lista nominal de, de 10 mil personas más de, de una elección a otra, de 136 mil a 146 mil electores y casi el 60 no sale a votar. Entonces, son números realmente importantes. Sí, este, se ve pues en los votos totales, ¿no? Que en el 2018 hubo 69,381 y ahora nada más 61,177 votó menos que número de personas que la vez pasada. Sí, va, vamos al siguiente, ¿verdad? Sí. Aquí también había una hipótesis que el abstencionismo iba a, este, a beneficiar, obviamente, a Navarro, ¿no? Y se, se demostró en el, en el incremento de 2018 y 2021 en el número de votos, ¿no? Uh -huh. Y disminución, obviamente, del verde y de los otros, ¿no? Adelante. Ahora, un, un interesante ejercicio, la elección de alcalde del PAN, porque acuérdense que esta elección como la planteó el IEJ, es de alcalde, nunca le dijeron a, las, a los ciudadanos que es una elección de ayuntamiento, se las dejaron, se las vendieron como de alcalde. ¿no? Entonces, el cálculo contra la lista nominal. En 2021 está sacando 29 mil votos, estoy redondeando cifras, de la lista nominal de 146 mil. Esto quiere decir que el porcentaje de electores que apoyaron al ganador fue el 19%. O sea, el PAN está entrando a gobernar Guanajuato con el apoyo del 19%. Si a eso le descontamos la compra y condicionamiento de voto que sabemos que anduvo rondando cerca de los 10 mil votos, pues cuando el 14% de los verdaderos ciudadanos, de los ciudadanos que realmente van a votar conscientemente, son los que están apoyando esta opción. Las otras, por supuesto, están mucho peor. Pero, pero entonces, ¿qué nos dicen estos números? Estos números son muy importantes. Esto nos dice que las elecciones no están sirviendo para lo que sirven. Primero, porque los ciudadanos están desinformados. Están votando por algo que no es constitucionalmente. Fíjense qué serio es eso. Y segundo, la, el, la función de la votación que está relacionada con nuestro sistema democrático, lo que hace es legitimar al ganador. Legitimar al ganador frente a sus electores y frente a la ciudadanía en general. Entonces, para estar legitimado y por lo tanto tener autoridad para gobernar, pues se necesita tener por lo menos pues, ciertas mayorías, una condición de voto importante, en fin. Los números reales se mueven entre el 14 y el 19%. Sí. Esta opción hoy por hoy no está legitimada. Es una simulación como ha sido todo esto. Sí. Hay que tener sí. muy en claro estos, estos, estos, estos números. Que no estos y no quitándoles toda la operación electoral y todas las estufas y. Por, por, a ver. Una cosa bien importante, la entrega de cosas y la compra de voto y todo que ellos se sienten realmente muy inteligentes porque hacen esto y les ganan a los otros. En realidad es un harakiri, porque lo que estás haciendo con ello es deslegit deslegitimar tu autoridad que podrías tener frente a los ciudadanos. Cada, cada voto que se transacciona por la entrega de una dádiva te quita autoridad. Y ahí está, ahí están los números. Este, de tal manera que este amigo, y van a verlo, no va a tener autoridad para gobernar. Hoy por hoy ya no tiene autoridad para gobernar. Esto convierte al ayuntamiento y pone al ayuntamiento en una situ situación muy importante. ¿Por qué? Porque si lo que van a construir es un gobierno que se llama de Camarilla, o sea, de una serie de incondicionales del alcalde que le votan todo sí o sí y ya, este, que es precisamente lo que, lo que le critican a López Obrador, ¿eh? nada más llevado al nivel local. Si sucede eso, si sucede eso, están metidos en este 14% de, de, de legitimidad y todo lo demás de ilegitimidad Mientras que, si realmente el ayuntamiento se da cuenta de esta situación y empieza a operar como un ayuntamiento, como una opción deliberativa, como una opción democrática, como uno colegiado, entonces sí pueden aportar la parte de legitimidad que no tiene la elección del de presidente municipal. Entonces, hay cosas muchísimo más complicadas metidas en todo esto. Eh, la otra, Memo. Sí, déjame comentarte algo, ah, nada sí. más aprovechar que, está, que estás hablando de, de esto, que efectivamente el Instituto Estatal Electoral convocó a una elección de presidente, pero curioso que es que la legislación dice que el presidente y los dos síndicos que ganan llegan a, a, a gobernar y dándole de, de, de ventaja a quien gana, al presidente que gana, dos personas que van a votar en el ayuntamiento también. Pero qué curioso que no el IEJ no diga a la ciudadanía se propone a fulano de presidente con estos dos síndicos que si ganan van a gobernar. Eso no lo dice. Entonces pareciera que se dice que el presidente va a gobernar y los otros van a repartirse, digamos, el triunfo. Pero no es cierto, porque el presidente gana con los votos de su partido más dos síndicos más, más dos entonces le lleva ventaja de entrada a todos los demás partidos o sea es un sistema injusto yo nomás quería ir, este, subrayar eso y ver si tú estás de acuerdo en esto que estoy diciendo o no. no tienes toda la razón o sea te estás llevando un seguro de mayoría con los dos teóricamente con los dos síndicos sí quiero advertir a la gente que nos está oyendo a los ciudadanos que nos están escuchando porque creo que es muy importante que en otros estados, Chihuahua por ejemplo, las sindicaturas se votan aparte, hay una elección para sindicaturas, e incluso de la sindicatura depende en parte la contraloría del, de los ayuntamientos o sea, ya hay otros lugares donde, donde están mucho más avanzados que los guanajuatenses, los guanajuatenses seguimos en un esquema ahí este, pues verdaderamente armado para, para para para tener mayorías a fuerzas, mayorías de los que ganan cuando el ayuntamiento podría no tener mayorías de los que ganan, o sea, uno unos unos ganar por la vía mayor, de mayoría a la alcaldía y el ayuntamiento estar. Prácticamente dividido y ten, teniendo que pues, utilizar las artes del gobierno y de la negociación para llegar a, a, a buenos acuerdos. Bueno, esto. Tal vez no lo estamos viendo. Nos, nos, a ver, toda la legislación que tuvimos a principio de este siglo, en el 2000, do, del 2000 al 2010, era legislación de avanzada en la parte democrática. A partir de entonces, después del gobierno de Oliva, con Márquez y actualmente con Diego Sinué y con los congresos que ha habido, se ha ido quedando a la saga, a la saga, a la saga e incluso cambiaron el asunto de las contralorías para que la contraloría de ser una propuesta de la primer minoría de oposición, pues ya pasó a ser una designación prácticamente ahí con con una simulación que se hace del alcalde y vean la forma en que se está robando en los municipios. Eso no está funcionando. Bueno, pues todo esto tiene que cambiar, porque sí, efectivamente, las mayorías no están. este, eh, Más bien, la, la, las, las pequeñas mayorías están llevando la tajada de León sin, injustamente, no sí. tiene por qué ser así. Y hay, hay acciones y hay posiciones muchísimo más avanzadas. Sí. Entonces, sí, lo importante, el, el abstencionismo en el municipio de Guanajuato pasó del 50 al 58 por ciento. Esto quiere, entre otras cosas, decir que los partidos políticos no están haciendo su chamba. Si de por sí en 2018 no lo habían hecho, ahora menos. ¿eh? O sea, realmente no tiene atractivo esta elección para los ciudadanos. El 58 se quedó en su casa viendo y realmente decepcionado, yo creo de las opciones que estaban poniendo sobre la mesa los distintos partidos políticos. Si es que existen partidos políticos, no sé qué, qué piense al, al respecto, por ejemplo, el Piri Santibáñez. Sí, tu micrófono, Piri. Yo pienso, Carlos, así que una brillante expresión junto con el doctor Esparza, en la crisis que está viendo en nuestro país... Los partidos políticos sí existen, son instituciones democráticas. Lo que no existen son clase política. Las dirigencias de los partidos políticos están en plena decadencia, si no es que están feneciendo. El día de hoy, los organismos como el Observatorio Guanajuato, que pertenecen a la sociedad civil, son los que están realmente hoy tomando una posición de opinión pública preponderante el partido político el día de hoy, en este caso Guanajuato, y el Estado de Guanajuato, tú dijiste muy atimadamente criticamos muchísimo a López Obrador, pero estamos copiándolo, estamos idénticos, si ves la Cámara de Diputados local, es lo mismo, le hacen caso al gobernador, a ciegas, y aquí, Guanajuato, el ayuntamiento, bueno, si es que se llama ayuntamiento para no insultarlos, tú lo ves, las campañas, Quiero ser muy breve, la única campaña que sobresalió fue la de este Alejandro, había dinero a decir basta, ¿eh? Qué barro, usó, no, no tuvieron contador y usaron todo el dinero del municipio. Hicieron todas las mañas, que si se pueden imaginar, estufas, etcétera, etcétera. La del PRI fue muy pobre. La del Morena, si no es por la muchacha Paloma, que fue nuestra compañera, el observatorio, no sabían que existiera Morena, ¿eh? No sabían, ¿eh? Porque anduvo ella tocando las fuerzas de la ahí, pero la otra, la candidata, la maestra acá, ¿no? Jamás apareció, jamás. Entonces, el joven, cabrera, eh, ah, Bueno, ahí está, entonces que desapareció también. ¿Ves la tragedia que tenemos hoy en Guanajuato? Es que no son los partidos políticos, sino que han sido presas de los intereses económicos las... Dirigencias de los partidos, y la consecuencia ahí la tenemos: una baja votación y algo más que nada. Parece botín, Carlos. Tú iniciaste hace dos años con la Parada Guanajuato, botín. Pues no parece que venga un cabildo encabezado por el señor Alejandro a gobernarnos. Viene a repartirse lo que sobra y traen cuatro programas: el Pumodet, uno, las dos, La presa de la intranquilidad, tres. Por eso te tienes para empacharte y en ese subgrupo vas a ver que Carlos Chávez va a pelear pero como León, Simapag va a quitar al grupo que siempre lo ha tenido. Van a querer Simapag. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Carroña, porque estás viendo que hasta la presa acá de, de arriba está ya lotificada. Vayas a donde vayas, hay lotificaciones. Y la cínica con su hermano pues van a, a legitimar lo que han abusado en la ciudadanía guanajuatense. Y si ves en lo incómodo que se encuentra la gente de Santa Rosa, Santa Rosa no puede bienvenido a Alejandro. No tienen agua, ojo, y el concursor la ve a ver. La gente ido que ver la barda que hay. Hay un impacto, el de que me dice, la barda mide más de dos metros de puro concreto. ¿Tú crees que no trae ese compromiso a Alejandro de legalizar junto con el... ¿Cómo se llama tu amigo Delgado Estarate? Y su hermana, que es cínica. De legalizar el concurso. Claro que trae el compromiso. Esto es lo real y lo objetivo. Lo demás es puro cuento. Más y si la una es que la ciudad de Guanajuato la han convertido en un antro con tachas. A eso viene la gente. Antro con tachas. Por lo que nunca se había visto en Guanajuato, hoy está de moda. Un vendedero de tachas terrible. entonces esa es la realidad a la que nos vamos a enfrentar y Dios nos agarre confesados y dice, mi madre, muchas gracias y ya les dije mi punto de vista. Oigan, bueno, este, bueno, diste un, un punto de vista muy, muy, muy, muy duro, muy concreto, Piri. Eh, déjenme terminar nada más con algunos números que estuve sacando anoche. Está muy divertido este asunto, ¿eh? se da para mucho. Miren, este, me puse a, a, a revisar las casillas, cómo se ganaron en las casillas. Me llamó la atención que, por ejemplo, las casillas de la eh, 0, de la 862, 61, 50, 08, 58, 54, todas las de la ciudad, más o menos el el 36 por ciento 34 37 por ciento esa es la votación con que ganó el pan esas casillas y luego me fui a otras casillas que resultaron realmente extrañas memo mira por ejemplo la 0881 que es rural ganó con el 80% por ciento de los votos que se emitieron en esta casilla y luego la 82 ganó con el 67% de los votos de esa casilla. La 0886 con el 87% de los votos de esa casilla. Y así consecutivamente la 0891 con el 74%, la 0912 con el 75%. Es extraña realmente la forma en que se, como se comportan los electores en Guanajuato, la gente más preparada, la gente con mayor nivel cultural que normalmente está en la zona urbana, este, pues acude menos a, las, a, la, a, a votar que la gente de las zonas rurales. Es bien extraña este, este comportamiento. No. Oye, Carlos, ¿no crees que así como hay una disposición para que no haya una sobre representación en la Cámara Federal, por ejemplo, de más del 8% de, de, de los votos, debería haber una, una norma a nivel estatal para que cuando se rebase con un 10%, por decir algo, como un ejemplo nada más, un 10% la media de la votación, se revisen esas casillas en automático. Debería ser así, y te aseguro que entonces los resultados serían diferentes. Miren, a ver, no, no le hagamos al engabanado. Esa es la operación, la, la operación electoral. Ahí está la operación electoral. ¿Quieren realmente darse cuenta, y, y el IEJ, sobre todo, y la fiscalía, que, que no, no, no ve eso, todo mundo se dio cuenta de todo lo que regalaron y todo, todo, todo todas las dádivas, etcétera. Ahí está la operación, los números lo muestran, la estadística es contundente. Cuando alguien, y sobre todo los analistas expertos en esto, hacen estos cruces, este, llegan, a la, a, llegan a la verdad, y la verdad es que este, esto que estamos diciendo que consiguieron por fuera y de manera, de, de manera indebida cerca de 10.000 mil votos, comprando y condicionando el voto, aquí están los datos ¿eh? no crean que nos lo andamos inventando nosotros simplemente basta hacer el corte por casilla y van a dar van a darse cuenta de, de, de cómo estuvo la situación o sea, este, cómo se votó y con qué porcentajes ganó quien ganó en la zona rural. Y si esto lo trasladas, por ejemplo, al efecto San Miguel, en donde estuvo gobernando eh, este señor Villarreal, era el la misma situación. O sea, ellos ganaban la elección de San Miguel por la zona enorme zona rural que tiene San Miguel, San Miguel extensa hacia el norte del estado, y la operación política que tenían establecida ahí, les daba, les daba el triunfo. Ahora, ¿qué sucedió? Pues que se pelearon allá adentro, no, no, este, ya no tuvieron a su operador tradicional, eh, otros, se, se dividió en tercios la, la, las opciones, se pulverizó más el voto, incluso en la zona rural, y ya no pudieron ganar, porque la ciudad la tenían perdida desde antes. Es lo mismo que está sucediendo en Guanajuato. La ciudad, pues, es no los no, lo, no convence probablemente el 30% de la ciudad, más o menos esté de acuerdo con, con, con, con, con el gobierno de, de, de Navarro, que en este caso el 70% no estaría de acuerdo, habría que interpretarlo así, pero con esta operación política esos números le dan para ganar. Entonces, esto es, una, esto es una simulación realmente. Por eso no está legitimado este, este, este gobierno. Y cuando mucho, tiene un apoyo del 14%. Esa es la verdad. Y entre otras cosas, saqué números este, bien interesantes. Piri, ¿sabes cuál es el, cuál es el, el, el municipio? más participación ciudadana de Guanajuato. Oh. ¿Y Chu va a ser? Alguien sabe. ¿eh? Chilao. No. no. Atarjea. Oh. Atarjea. <risa> en atarjea vota el 80% de los ciudadanos. Votó el, es el 80%. De los es el ya. No, no, no, bueno, este, en, en Victoria votó el 71% de los ciudadanos y en Jichú el 70% de los ciudadanos. Es la operación de todo esto, de las compras y de todo. Está clarísimo. En Guanajuato ¿cómo estuvo? Pues 41% fue nuestra, nuestra participación por ahí, 41, 43%. Estos son números del PREP, porque todavía no están subidos los otros. Por cierto. En León fue el 45% la participación. En Irapuato solo el 38%. Llama la atención, solamente el 38%, igual que en Acámbaro. Y llama la atención, por ejemplo, Moroleón con el 45%, que aún cuando hubo balazos, la gente sí salió a votar, por lo menos igual que en León pero no somos tampoco los que más vamos a votar. En Silao solamente el 39% votó. Bueno, esto llama la atención para que vean la calidad de nuestras elecciones, cómo andamos en Guanajuato. Si de esto no se da cuenta el Congreso del Estado y hace reformas políticas profundas, va rumbo al fracaso todos los gobiernos municipales. ¿eh? no, y si, no y, si, y si revisáramos de este proceso electoral Cuántos partidos sí tuvieron representantes en todas las casillas nos sorprenderíamos y va a coincidir seguramente con los lugares donde más votos eh, se supone que hubo. Pidi por favor. A ver, yo quisiera separar tres cosas, Carlos. Una es eh, hay que ejemplar la gente que cuidó las casillas. Son ciudadanos, ¿eh? Capacitados por el ine eh, y participaron de una manera sobresaliente y ejemplar. Dos, no creo que sea un problema de reformar las leyes. Es una clase política que ya no entusiasma ni a su mamá. Está fregada esa clase social y depende de, ojo, de la maquinaria política que ya el PAN trae muy trabajada, que hace ganar por ganar. Pero hay, hay sus excepciones. Y tres, digno de subrayar lo que inició en la cínica del Ayuntamiento del PAN que le robaron la camioneta y luego pareció que la habían reportado de robada y la fue a levantar la grúa del ayuntamiento y se fue a anunciar esto a la agencia de ministerio público. Ahí te das cuenta de que el joven Navarro y sus pinches actúan no como políticos, actúan como turbanes, con todo el respeto que merecen. Esa, ese tipo de actitudes y de conductas eso es lo que nos espera a los guanajuatenses. Cuando yo veo eso, porque soy abogado de esta persona, y mando a mi abogado, Zamacón, a ver este asunto, me quedo impactado porque el Ministerio Público me entregó ya el acta, me entregaron ya la camioneta, bueno, a, a, a, a, la, a la afectada, y dice, es que el municipio la recogió porque la deportaron como robo, y luego aparecen fotos, una revista Radio Pato, yo no sé qué diablos, repartiendo despensas ¿Dónde estamos Carlos? Fíjate bien lo que te comento hoy si eso le sucede a una gente que es su propio partido ¿Qué le va a pasar a los enfrente? ¿Qué les puede suceder a los enfrente? Yo creo soy un convencido que con la ley en la mano hay que enfrentarnos a este tipo de actitudes delincuenciales si no lo hacemos y si no restablecemos el Estado de Derecho contra Alejandro y los que participan con él en este tipo de cosas, nos va a ir muy mal en Guanajuato. Muy mal. Por eso hay que ser muy cuidadosos, más allá de que no, el voto no legitima, porque es muy baja la votación. La Cámara de Diputados no va a hacer nada y Marta Salgado y los que le van a echar porras, están son nueve porras, no es la legitimación. Lo que tenemos que analizar profundamente es que la ciudadanía participe, Carlos, participe en el Consejo Ciudadano, que hasta hoy no ha sido convocado. Eso es lo que diría yo y dejo de subrayado de lo que viene. No va a cambiar Alejandro. Alejandro va a seguir siendo igual. No es milagroso. Bueno, Memo. esto siempre, simplemente nos lleva, lleva a lo, al, al, al planteamiento que se está haciendo. O sea, no está legitimado Alejandro Navarro, no está legitimado realmente como alcalde del municipio. En este caso, el ayuntamiento, los miembros del ayuntamiento pueden jugar una posición relevante si tienen la, la suficiente eh, destreza el, y y sensibilidad para ver eso. Esto es bien importante. Esto quiere decir que si ellos creen que están ahí por Alejandro Navarro, nada más, y se van a dedicar a seguirle el juego a Alejandro Navarro, se van a ir a pique con él, se van a hundir en ese Titanic. Pero, por el otro lado, si se dan cuenta que pueden reivindicar realmente la democracia local, actuando como verdadero eh, eh, ayuntamiento, esto puede tener visos de salvación. Y por el otro lado, pues sí hacer un llamado a los ciudadanos y sobre todo a las organizaciones ciudadanas a, vean, a que vean el problema en el que estamos metidos. Y la agenda, esta agenda oscura de Navarro que tú apuntabas, Piri, pues va sobre todo sobre la parte esencialmente medioambiental de, de la ciudad, que ha sido la gran tensión que ha habido de, de, desde el 2010 este, cuando empezaron con el asunto de la bufa, cuando Onicéforo, este de manera dolosa eh, hizo el cambio de uso de suelo, trató de hacer el cambio de uso de suelo. Eh, de ahí parte todo este asunto. Y ahí van, y van, y van y están escalando la, la intención, pues, finalmente de eh, pues de utilizar como como cuestión, como cuestión patrimonial. Toda la parte eh, todos los servicios medioambientales que la ecología le dan a este municipio. Eso es, eso es, eso es lo que quieren hacer estos señores. Entonces el ayuntamiento tiene que tomar nota de esto. Porque si no lo hace el ayuntamiento, pues va a suceder lo que ya sucedió en 2010. Los ciudadanos vamos a tener que poner otra vez en cauce a los, a los, a los, al gobierno que tenemos. Y si no, pues lo vamos a quitar. Porque hay instrumentos para quitarlo, acuérdense. O sea, se puede hacer. Última última, este, foto que te mandé, Memo. Sí, sí, permíteme. Ya para terminar y no. no, no sí, nada. ya. Está bien. Bueno, este. Sí. Aquí está. Diputación Federal. La Diputación Federal en el municipio de Guanajuato tuvo 32,058 mil votos. Llama la atención porque tuvo tres mil votos más que Alejandro Navarro, tres ¿eh? mil votos más Romero Hicks que, que Alejandro Navarro. Nada más se los dejo para que. O sea, la gente, la gente no votó porque sí por un partido, sino tuvo razones para votar por uno y, y para no votar por otro. Sí. Y perdió, perdió votación Romero Hicks perdió como dos mil votos respecto a la anterior elección. Porque no acarrió gente. Romero no acarrió. ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? <risa> ahí, ahí están, ahí están los números. Entonces, vale la pena señalar esto porque hoy estamos discutiendo los números de la elección. Hay mucho por estudiar. Si realmente se empieza a hacer un trabajo minucioso como los que hace Javier, por ejemplo, de todo esto y a cruzar información, es un libro abierto la elección. Eso es la gran, la, el gran, el, el gran resultado de la elección. Es un libro abierto. Y se puede leer ahí todas las trampas que se trataron de hacer o que se hicieron. Y por lo pronto, ya como, como, como cierre, eh, se puede decir que no hay suficiente autoridad, no hay legitimidad y por tanto autoridad para gobernar a este gran municipio por parte de Alejandro Navarro. Esa sería mi conclusión. Gracias. Sin embargo, tú comentaste hace rato que todavía tiene una posibilidad de, de reivindicar el ayuntamiento de Guanajuato su papel, si en verdad uh, realizan la labor que tienen que hacer de participar críticamente en cada una de las decisiones que tome el ayuntamiento. En la medida que respondan solamente a, a sus compromisos, pues no van a cumplir. En la medida que tengan congruencia con su conciencia cada uno de los de los regidores y síndicos, tal vez a lo mejor se salve el ayuntamiento y, y pase la prueba porque haya una, unas eh, decisiones ricas con las visiones de pues, 14 personas, 12 regidores y 2 síndicos. Pues sí, lo que vamos a saber, Memo, es a quién maneja el titiritero. Ah, sí, sí, a sí, qué, vamos a saber. ¿A qué síndicos y a qué regidores maneja el titiritero? Podemos hacer una buena función de títeres. Claro. Y, y vamos a ver quién lo maneja. Y pues va a ser fácil señalar. Todo está a la vista. No se esconde nada. En esta cañada todos sabemos de todos. Claro. Ese es el principio. Eso es lo que yo creo. Y los hechos nos van a corroborar eso. Y como nosotros estamos cada sábado viéndolos, pues, pues va, a Así estar, es. va a estar interesante. Bueno, pues ya llevamos una hora con cinco minutos. Yo creo que hasta aquí la dejamos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Así no, es. Nada más quisiera hacer un comentario final. Y Javier, pues, Javier, adelante. Relacionado y que me llamó la atención la importancia de la parte medioambiental que eh, eh, señaló que de alguna manera no va a ser este. Muy racional y muy prudente en cuanto a la parte ambiental. Ahora, en la parte ambiental, no sé si se, se ve sí. el eje Sí, Sí, se está viendo. Proyecto. Eje 2 y eje 3. Exacto. En el eje 3, que es Guanajuato Capital eh, Próspera, Prostra, habla eh, fundamentalmente de lo que quiso hacer de mil, do, del 2018 al 2021, que es un ambiente ecológico de agua, bosque, biodiversidad cambio climático que hizo, eh, regularizó asentamientos ordenados, que hizo de movilidad, que hizo en cuanto al ambiente urbano, qué pasó en las comunidades, en los residuos y las limpiezas, en el centro histórico y patrimonio tangible, en energías renovables, ciudades y comunidades sostenibles, acciones del del clima y vida de ecosistemas. Él lo redujo a un planteamiento de que el medio ambiente va ligado a la cuestión inmobiliaria, pero para que, y realmente ninguno de los elementos que él, eh, digamos, propuso ha sido atacado, ¿no? También ligó la parte de medio ambiente y territorio. Yo creo que el tema, eh, por ejemplo, para la parte sur, hace más de 18 años solo hay dos plantas tratadoras de agua. Esto supone la necesidad de mejorar las plantas existentes y la instalación de una nueva eh, planta. No hay ningún proyecto de una nueva planta. ¿no? Yo con esto eh, eh, concluyo que inclusive eh, se pudiera dar hasta un solo programa de qué ha hecho en la cuestión ambiental, que no es el tema. Eh, yo lo saqué a relucir eh, producto de que sí sería importante ubicarlo en el contexto eh, de los resu resultados estadísticos con una ingeniería electoral eh, adecuada. Y con esto yo concluiría, ¿no? La parte ambiental eh, de los 29.091 debe de presionar a que haya conservación del medio ambiente, ¿no? Claro. Por, cierto, por cierto, perdón. Tienes toda la razón, Javier. Qué, qué, qué, buen, qué, qué buen remate. Eh, el, el, el próximo programa del sábado que entra, tenemos como, como invitado al doctor Antonio Muñoz Santiago, que es un experto en, en medio ambiente, especialmente toda la parte arbórea. Vamos a tenerlo invitado aquí. Él ha trabajado muy de cerca, con, con, especialmente con la ONU, en reforestación en África y en otros lugares, pero, pero, pero está viendo mucho el problema eh, precisamente de las fronteras ambientales entre la, parte, entre la parte urbana del crecimiento de las ciudades contra eh, la preservación del medio ambiente. Entonces creo, y los amigos que nos ven y escuchan en estos para que nos acompañen el, el, el próximo sábado, porque realmente el tema va a estar muy, muy, muy interesante. Y con la participación, por supuesto, de Javier, que es un experto en el tema. Bueno, como hoy no vino Lolita, pero voy a leer las, eh, algunos comentarios que están en la página de, del Observatorio Ciudadano en Facebook. En Facebook. Eh, uno es de Armando Morales, dice, no hay duda de que con algunos de estos nuevos regidores y síndicos electos se nota totalmente el conflicto de interés que habrá en la presidencia. Mensaje para Paloma. Por favor, Paloma, no los deje servirse con la cuchara grande. Leonora Villegas, Arce, muestra irrefutable de la compra del voto. Armando Morales, Observatorio Ciudadano, esperamos que haya honestidad en cuanto al currículum e información que nos están dando las nuevas personas elegidas por los guanajuatenses. Leonora Villegas, duda. ¿Los porcentajes de votos a los diferentes partidos son en relación al padrón municipal o al número de personas que ejercieron el voto el domingo pasado? Si ah, quieres. Al número, de votos. al número de votos. Muy bien. Eduardo Cuevas, Buenos días, Armando Morales Buenos días desde o de Oregon eh, Leonora Villegas eh, Mauricio Yáñez concluye su periodo en el IEG. ¿Qué opinan de los aspirantes a ocupar el, el consejero presidente? ¿Tienes alguna opinión? Piri No, tu micrófono por favor, si eres tan amable de abrirlo Pues es que no los conocemos con todo respeto, debieran hacer un gran esfuerzo del IEG de Guanajuato, porque si viene la etapa más complicada, el año que viene va a haber revocación y a finales de, de este tres años, 2024 viene la competencia más reñida presidencial con este IEG. No recomiendo que esté proceso no recomiendo, no está preparado para ese tipo de contienda. Pues ya ves cómo sí se necesitan cambios legislativos. A ver, lo que ha sucedido en el IEG y también en el INE, en cierta manera, es que la forma de, de seleccionar a quienes están a cargo de él es a través de exámenes para ver que dominen muy bien la parte regulatoria. Y ahí, pues, los que dominan la parte regulatoria son los que trabajan en ese organismo. Digo, abogados o economistas de otros ámbitos que de, que de pronto quieran ser llevados al IEG pues no dominan esa parte, no no pasarían la prueba como tal, una prueba muy minuciosa. Entonces lo que tenemos es que la selección es entre burócratas del IEG y no personalidades. Como son órganos autónomos, lo que se necesitan son personalidades que le den realmente fuerza política a esos órganos. Ahorita no lo tenemos ahí y me refiero porque yo participé en el diseño de todo eso en el en 1990 este 92, 93. Eh, estuvimos en gira incluso recuerdo para ver cómo se hacía todo esto y las elecciones bien hechas estuvimos en San José, Costa Rica, estuvimos en Santiago de Chile, estuvimos en, en, en, en Uruguay, en Montevideo, eh, ayudados por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, se hizo todo el diseño, en fin, y hubo una gente nada más de las características de Hugo Villalobos y otros muchos que eran los que tenían en sus manos las elecciones y así se condujo Realmente el organismo electoral en un primer momento, hoy está burocratizado. ¿Y quienes están ahí? Pues burócratas que conocen muy bien la ley, pero no hay personalidades que realmente defiendan desde la, desde la perspectiva de autonomía a la institución. Se necesitan ahí grandes personalidades que tengan la carga política para hacer valer realmente la fuerza de la institucionalidad de un órgano tan importante como este. Hoy no lo hay. Hoy ¿Y son burócratas. El IEJ está burocratizado e incluso capturado. Y lo más sí, claro y lo más eh, grave es que eh, eh, ellos tienen conflicto de interés porque sí se formaron en la burocracia del IEJ pero le, pero le eh, eh, eh, tienen subordinación a quien paga, que es el gobernador y su equipo, es decir, por eso no hay libertad, por eso entiendo cuando dices tú que haya personalidades, gente que no tenga compromisos directos ni de supra subordinación con, con el Ejecutivo del Estado, porque eso es lo que está sucediendo, que pues no quieren conservar la chamba, el trabajo, eh, la relación, o sea, eso amerita revisarlo en una reforma electoral en el no. Estado de Guanajuato. Y eh, se necesita una, una, una reforma sí. realmente profunda, porque, miren, eh, a mí me da risa ver, es que se hizo un gran trabajo. Este, los ciudadanos fueron, cuidaron las casillas, es una cosa, bueno, es una épica con la que hacemos esto, como si nos, como que... Digo, no es, no, es, no es tan heroico el asunto, es algo más o menos normal del día de la elección. Lo que se les olvida es que las elecciones tienen diferentes momentos. Todas las campañas, es una saurra, es un cochinero lo que se hace en las campañas. No hay realmente control de las campañas, hacen lo que quieren. Ahí están los números, porque eso está visto con los números, con la estadística pueden darse cuenta y podrían formular las acciones de tipo penal en contra de quien los lo hicieron simplemente con el estudio estadístico de, de del comportamiento de las casillas. Pero entonces está permitiendo que antes de la elección se haga lo que quiera. No, pues los expertos, los grandes expertos y sabemos quiénes son, este creo que hay hasta algún exgobernador metido en eso. Este, eh, saben muy bien cómo operar todos estos asuntos. El día de la elección todo se ve finito, sin problemas, etcétera. Muy bien, sin la elección todos vinieron a votar, bravo, les aplaudimos, pero atrás está toda la organización del acarreo, o sea, el acarreo ya no se hace a la casilla, se hace a algún lugar, a dos, tres cuadras de la casilla y luego se va goteando a los electores, etcétera. Hay toda una tecnología muy sofisticada del asunto, pero eso se hace en patos, nadie lo ve y ya saben quién va a ganar. Están de acuerdo y los dejan hacer las cosas. En Guanajuato, aquí en el municipio, todos nos dimos cuenta. En las redes estaban las fotografías de cómo se estaba clientelizando y cómo se estaba acondicionando el, el voto desde antes. Y el IEH no hizo nada, la fiscalía no hicieron nada. O sea, si no les, si alguien no actúa, agarra las cosas, este, saca los certificados, prácticamente les lleva al ladrón y se los presenta ahí, ellos no hacen nada. Eso, esa, no es una buena elección. Discúlpenme, pero, pero ver, Carlos, no estamos pero haciendo. No, no confundan a la gente para finalizar, quiero a dar más de una hora. Una cosa es la participación de buena fe de los ciudadanos que se sentaron en las urnas, entregaron boletas, etcétera, etcétera. Otra es la... Otra es la del FEPADE. ¿eh? Son cosas totalmente diferentes. Yo defendería a la gente que fue de buena fe a sentarse, a capacitarse y a recibir los votos. Lo criticable está afuera, no adentro. Esa gente ciudadana que se organizó estuvo ahí, a esa le aplaudo. A la no, otra no. es la maquinaria electoral que los partidos hoy traen y ya permitieron las votaciones. Pero están afuera. Esto no, tiene no, que ver con la gente que está dentro No, no tiene no, que ver con la gente que está adentro. No, es otra cosa. No, Piri, déjame déjame y explico por qué no. ¿Por qué mi, no mi no? Este, sencillamente porque todo esto que hacen los ciudadanos está vinculado a que la elección esté bien. La elección no, so, no es por tramos, no puedes segmentar la elección. Es un continuo que comienza desde las precandidaturas, las candidaturas internas, luego las campañas y finalmente remata en el día de la elección y luego viene toda la parte relativa al conteo, al cómputo y la legitimación de los votos. Bueno, tienes que verlo como un todo continuo. Si tienes una parte que está fallando, está desacreditando totalmente todo lo que sucede después. Todo este trabajo genial de la ciudadanía, yo digo que no es genial, es nuestra obligación como ciudadanos, este, no deberíamos de estarlo ni siquiera festinando, pero probablemente me vea mal por ello, porque, porque se sublima mucho esta situación, pero, pero pues es una cuestión normal, parte de nuestra ciudadanía. Pero en fin, todo ese, ese trabajo que tú dices, todo ese trabajo queda desacreditado porque dejaron hacer un montón de porquerías durante la campaña. A ver, ese Carlos. Perdóname, perdóname, pero los partidos políticos. Vamos, Kiri. Eh, pero los partidos políticos no tuvieron muchos de ellos representantes en las casillas. ¿Qué, qué mal andamos, eh? Andan repartidos a 500 pesos porque se pararon en las casillas. Y los otros ciudadanos que fueron capacitados por el Instituto Electoral, sí fuimos por voluntad propia, sin ningún cinco. Yo quiero separar para esas gentes, ¿eh? No se les pagó a la gente que fue a las casillas a levantar, a entregar las boletas, ¿eh? muchas atenciones, estuvieron muy bien esos pero los partidos políticos, la mayoría de ellos no tuvieron representantes en la casilla, Carlos. La ellos, a ver, a ver. A ver no, tú, yo creo no, que el PAN no, sí no, tuvo. Este, este, representante Estoy... en todas, ¿no? Que yo creo que el PAN sí tuvo representación en todas, es decir, este, y obviamente depende de la fuerza política, de la estrategia, del dinero económico para hacer el, el, el cubrimiento, ¿no? Y obviamente sí comulgo que capacitar al, al presidente de Casilla, a los secretarios, a los escrutadores, eh, sacar el pret, hacer la contabilidad que los partidos políticos sirven en la parte de atrás de la de la boleta para que no sea chanchuy y al final hacer el reconteo pues es todo un proceso especializado no y una logística eh, de apertura de casilla y de cierre de, de, de obviamente de casilla no aquí yo concluiría que ya había concluido pero me presionaron a hacer mi segunda conclusión es eh, de todo el escenario estadístico eh, del resultante de la votación de mayoría en el Congreso por parte del PAN, inclusive en el propio municipio, el PAN y eh, los ocho fantásticos en este momento. ¿Qué expectativas eh, le ven ustedes al ayuntamiento en cuanto a probabilidades de éxito o qué requieren hacer para llegar a eso? Bueno, pues yo creo que ya más o menos coment hemos comentado de esto, o sea... Pues todo depende mucho de, de, de los regidores. Yo creo que allí hay regidores realmente que, que no tienen necesariamente un compromiso ineludible con, con, con el señor Navarro. Eh, y, y otros, pues que, que van a actuar a su contentillo. Que eso es lo que van a hacer. Y eso lo vamos a ver, va a ser muy, va a ser muy evidente y va a ser muy evidenciado. Pero nada más quería... Quería contestar una cosa del Piri del asunto de, de los representantes de Casillas. Miren, cuando se interpreta esto como un partido político el que está jugando, pues los partidos políticos jugaban con sus, con sus este, militantes. Y los militantes íbamos sí, a defender Casillas, pero a lo que fuera. Y ahí estábamos presentes y nos pasábamos toda la noche y al día siguiente y acompañábamos los paquetes hasta que se entregaban. Y luego nos quedábamos a dormir afuera de los consejos este, municipales o distritales. En fin, había toda una faramaya para esto, que donde estábamos ahí metidos, aparte con mucha pasión, con mucho gusto. Eso no se hace así. ¿Cuál es la diferencia entre los otros partidos? A ver, son, son partidos inexistentes, no hay partidos políticos como tal, ya no tienen militantes porque no los necesitan, porque tienen dinero y son burocracias partidistas que están ahí y que tienen una franquicia. Eso es clarísimo. ¿Por qué el PAN puede hacerlo? Porque es una burocracia municipal y estatal que se desdobla en tiempos electorales. Y ahí está toda la gente. Y esa burocracia se desdobla como militancia panista para retener el gobierno en donde están, donde tienen su trabajo. Y entonces, pues por eso es 100 veces más potente la maquinaria del PAN en estos momentos, pero se parece mucho a la del PRI de 1970 y de 1980. No hay mucha diferencia. ¿eh? Es igual, con la, la única diferencia es que en los 70s y 80s, el PRI pues re rellenaba urnas, o se robaba urnas, o alteraba actas, y tan tan, y con eso lo hacía. Ahora ya no se puede hacer eso, por la intervención de los ciudadanos y de los órganos, etc. Entonces hay que comprar y condicionar esos votos antes, y se hace a través de dinero y de todas estas trampas que hacen. Ese es el problema en el que estamos metidos, finalmente. Ese es el asunto. Por eso, una buena elección que permite... ¿Malas campañas? El, el, el final, ¿cuál es? Este que estamos viendo. Gobiernos que no están legitimados. Está ahí todo el proceso formal, pero el proceso material de ciudadanos conscientes votando por quién quieren que los gobierne, ese no está ahí. Y por lo tanto, no tienen legitimidad y por lo tanto, no tienen autoridad. Menos mal que como nada más votaron por alcaldes, pues el alcalde es el que no tiene autoridad, a ver qué hace ahora los miembros del ayuntamiento. Bueno, pues ese, ya casi nos echamos hora y media. Les agradezco mucho a todos, a José Luz Antibáñez Cantero, Piri, Carlos Arce, a Javier Esparza por su presentación, como siempre muy correcta desde el punto de vista de estadístico y que implica un trabajo que nadie le reconoce, pero yo sí, a nuestro querido Javier Esparza Contreras. Y así les invito a que la próxima semana, en punto de las 11 de la mañana, veamos el tema de los árboles con un experto invitado del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Hasta pronto, buenas tardes, buen provecho.